¿Cómo ves el futuro y además cómo crees que, qué es lo que debemos hacer como comunidades, como profesionales, como activistas, dentro de este panorama que, que, que lo estás mencionando? ¿Qué crees que debemos, cómo debemos reaccionar, de qué debemos proponer? Yo creo que, yo soy de las personas que creen en, el, en una frase muy común, pero que no muchos se la creen. Hay una frase que dice que otro mundo es posible. Si tú no crees que eso pueda ser realidad, entonces no va a pasar nada. Los cambios no se dan pues, en automático ni por ley de la gravedad. Eh, eh, nosotros valoramos muchísimo estos ciclos de conferencias, la actividad que está haciendo OpenLab, porque pensamos que es precisamente lo que hacía falta. Habemos muchas personas trabajando en lo mismo, que tenemos los mismos ideales, los mismos objetivos, pero no nos conocemos unos a otros. Y precisamente este tipo de eventos nos permite dar a conocer lo que hacemos cada uno y eventualmente podemos llegar a sincronizar nuestros trabajos. Si unidos trabajamos, entonces podemos hacer muchas cosas. Y pienso que ese es el camino que debemos seguir, seguir trabajando juntos y seguir apostando por esta unidad latinoamericana en pro de las tecnologías libres en educación. Muchas gracias, Alejandro. Y la misma pregunta para ti. Ya nos expliqué, ya nos más o menos ya esbozaste tu respuesta, Martín, pero quisiéramos que nos, que nos respondas, tal vez en algunas cuantas palabras. ¿Cómo crees que debemos actuar? Eh, bueno, yo tengo una propuesta de un proyecto muy concreto, que es eh, lo que decía, hacer solicitudes de acceso a la información pública en cada país para entender cuáles fueron los convenios y los contratos entre los ministerios y las universidades y las empresas para poder dimensionar cuáles son los recursos de los cuales el Estado dispone y luego hacer un proceso de incidencia para obtener esos recursos, parte de esos recursos para las comunidades de software libre, eh, en parte para financiar la incidencia necesaria para regular y que esto sea una, un requisito y por otro lado, para promover el desarrollo de adaptación de los diferentes de las diferentes propuestas a los requerimientos de cada institución y de cada contexto. Esa es la propuesta. Genial un llamado a la acción en verdad.